Saludos amigos, sean bienvenidos a una entrega más de esta interesante producción El mes de la Patria, Telenor, Honor y Gloria Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante de lo que tiene que ver con el, la parte histórica de la independencia de la República Dominicana y es sobre la primera forma de gobierno de nuestro país ...lo que fue la Junta Central Gubernativa... ...y para ello nos acompaña el profesor de Historia... El ...señor Gervasio de León. Gervasio, bienvenido. Gracias. Gracias. Qué importante que ustedes por lo menos estén en esto... ...porque eso sería promover valores... ...llevar básicamente a la juventud... ...y a un pueblo que muchas veces ignora... ...de tantos acontecimientos importantes... ...que han dado nuestros hombres. Eh, a través de los tiempos, eh, básicamente en este proceso que nos llevó hacia nuestra identidad República Dominicana. Germacio, al momento de la independencia de la República Dominicana, que naturalmente no fue específicamente el 27 de febrero, sino ya luego de todas las batallas, ¿cómo, cómo inicia el gobierno? ¿Estaban, ¿Estaban preparados los trinitarios para gobernar el país eh, de ahí en adelante?, ¿Cómo inicia esta parte gubernamental del país a partir de, de la independencia ya hasta la promulgación ¿verdad? De, la, de la Constitución? Te voy a responder con un planteamiento que hace el profesor Juan Bosch, en el sentido de que la Trinitaria se había constituido dentro de un sector de clase media-baja y que todavía no tenía las condiciones para ser una clase de Estado, o sea, el Estado, las clases gobernantes, además de que no fue una estructura tan amplia como un partido moderno que conocemos, que abarca una población pues, bastante significativa. Entonces, en ese sentido, todavía no estaban las condiciones dadas para que la Trinitaria como tal subiera la estructura de ese Estado que debía ser, por la condición de los tiempos, un Estado burgués en ese momento eh, debió ser un Estado burgués. Sí, que debía ser el Estado burgués porque era lo que a nivel mundial predominaba, ya no aquello de colonialismo, eh, de feudalismo, eh, de la esclavitud, sino era la sociedad burguesa la que predominaba básicamente en Europa, en el caso de los Estados Unidos y otros países. Entonces, a la luz de esto, el modelo de Estado era el Estado burgués que era una herencia de lo que había ocurrido con la Revolución Francesa y después con la Revolución Industrial. Gervasio, la Junta Central Gubernativa, ¿qué fue y quiénes la, la, la conformaron? La Junta Central Gubernativa podríamos decir que fue la primera forma de gobierno que se constituyó a raíz de la separación sí. del de 27 de febrero de 1844. Y es el órgano que surge producto de lo que a su vez había eh, nacido con el manifiesto del 16 de enero de 1844 en lo cual participan directarios y conservadores en esa este, estructura eh, en ese órgano donde se define cuál debía ser la estructura de gobierno y en uno de los componentes importantes señala que una vez consumada la separación de Haití debía surgir un gobierno provisional integrado por 11 miembros que duraría hasta tanto se diera esa misma estructura la constitución del estado, es decir, la constitución política. Es decir, que era como un mini gobierno. Era exactamente un mini gobierno. Eh, integrado, como se ha señalado, por una membresía que, de paso, dice la misma, el mismo manifiesto que de los hombres de mayor valía, de mayor entrega, se cogería eh, un jefe militar. Y a la razón así fue: es decir, que proclamada la separación, Ese, esa madrugada del 28 de febrero, de inmediato surge una junta provisional la gente le llama la junta central gubernativa, no, simplemente una junta gubernativa que yo más que nada les llamaría una junta insurreccional que la encabeza Mella, Sánchez y otros incluso mayoritariamente de los trinitarios, aunque con algunos conservadores, entre ellos Bobadilla ese órgano que fue reducido no fue de 11 miembros en ese momento Tendría una misión que sería anunciar a los cuatro vientos, anunciar al mundo lo que había surgido acá, la separación. Y sobre todo, comenzar y remitir personeros a diferentes puntos del territorio nacional, al este, al sur, al cibao, anunciar la nueva y a llamar para que se unifiquen en torno al proceso que ellos acababan de anunciar. ...con ese trabo caso de la Puerta de la Misericordia. ¿Cuándo entonces comienza ya la Junta Gubernativa, sus funciones como nuevo gobierno? ¿Y quién la preside por primera vez? Sí, fíjate bien, ya hemos dicho que en principio, en esa madrugada del 28 de febrero... ...surge ese órgano provisorio, pero es el primero de marzo de 1844... Cuando surge la Junta Central Gubernativa. Primero de marzo. Sí, y esta vez integrada, encabezada por Tomás Bobadilla, un conservador, abogado, okay. Sí, cuando hablamos de la palabra conservador, quizás muchos jóvenes eh, no, no entienden el término de edad, quizás no, no, no entienden qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa un conservador? Sí, cuando hablamos de este caso de conservador, es aquello que deseamos mantener el estatus quo, sea Atado al colonialismo europeo, estadounidense o lo que sea, porque no tenían fe en una patria libre, soberana, es decir, capaz de elegirse por sí sola, sino que tenía que ser apadrinada por alguien. Entonces, en ese caso, ese sector conservador, atrasado, anexionista, entreguista, pues abogaba por ello y por eso hablamos de conservadores, es si decir, quieren mantener ese status quo, esa línea. Tomás Bogadilla era conservador. Era y conservador. De el, el, el presidente de la... De la a pesar de que era abogado. Y era dentro de los conservadores quizás el más avanzado, más liberal. Sí. Pero era conservador Tomás Bogadilla. Y conjuntamente con otros, pues va a formar ese organismo. Fíjate bien que hay un concepto que yo me voy a permitir porque me gusta que la cosa le llegue de manera directa. Claro, claro. Eh, ...lo que dice... ...el historiador dominicano... ...José Gabriel García... al referirse... ...a la Junta Central Gubernativa... ...esa Junta que surgió el primero... ...de marzo... ...tres días después... ...de lo que ocurre... ...el 27 de febrero... ...que hay historiadores que dicen... ...que un día después... ...pero ignoran... ...que ese febrero de 1844 fue de 29 días entonces fue tres días después dice José Gabriel García nuestro historiador padre de la historia dominicana fue necesario reorganizar la junta central gubernativa lo que se hizo por desgracia con elementos heterogéneos hasta entonces en idea de propósito Reconciliado no por efecto de maduras convicciones, y sigue diciendo de manera poética ni de la renuncia de esperanza siempre acariciadas sino por la fuerza invencible de la circunstancia pues que como es sabido se constituyó bajo la presidencia de Tomás Bobadilla dice José Gabriel García de manera categórica eh, en ese sentido, claro está analizar esa Junta Central Gubernativa, que es el producto precisamente de la participación de conservadores y trinitarios, pero que los conservadores se alzaron con la mayoría, ¿Sí? mientras los trinitarios estaban en minoría y eso es producto de lo que tú hace poco de manera sabia preguntabas el por qué si la trinitaria y esto y fueron los que encauzaron y promovieron un programa y esto no subieron el control entonces quiere decir eh, que los ideales de los trinitarios eh, encabezados por Duarte fueron derrotados en la víspera eh, así diríamos en el mismo gobierno que surge o sea ellos eh, Separan a la isla, o oh, más bien a, a, a Para, parte la parte este, este. De, de, de, de, Haití. de Haití. Y entonces ahí mismo son derrotados por, el, por los conservadores. Por los conservadores. No logran instaurar el gobierno siguiendo las directrices que había manejado promovido Juan Pablo Gómez en Aquel proyecto de constitución, ¿no? Cuando él señala, bueno, la patria de ser libre, soberana, de toda injerencia extranjera, etcétera, etcétera. Y una serie de principios y enunciados. Pero no fue así, porque los conservadores lograron imponerse. Y lo peor aún, que los conservadores permanentemente estaban luchando por el protectorado francés. Porque ese es otro componente. El protectorado francés, porque la separación se dio con la injerencia del cónsul francés, André Leveset. Que era el cónsul de la isla, porque de la parte este, la parte nuestra era Sangerín, pero él era el que hacía las transacciones con los grupos conservadores, hablando de Buenaventura Báez, hablando de su María Valencia, que fueron los dos eh, integrantes fundamentales de ese grupo conservador, llamados afrancesados. Entonces cuando se da el proceso, es precisamente pensando en que esto se va a poner en manos de Francia, con ese protectorado supuestamente para proteger de lo que debía ser la de embestida y que Francia a cambio de eso iba a recibir beneficio como era la bahía de Samaná a perpetuidad entonces podemos decir Gervasio que la junta central gubernativa en principio estuvo conformada por ideológicamente naturalmente por liberales y conservadores liberales y conservadores pero que los conservadores, los entreguistas, los anexionistas quedaron en mayoría. ¿Cómo entonces era, ya en el aspecto socioeconómico, eh, la, la conformación de la estructura de la Junta Central Gubernativa? ¿Eran ricos, eran pobres? Ahí había de clase media hasta terratenientes. Por ejemplo, todo el mundo conoce. De clase media hacia arriba, no de pobres. Sí, de clase media hacia arriba. Hay muchos de ellos que estaban ligados a esa estructura baja de comercio comenzando con Duarte que en principio no sí. era miembro de la Junta Central gubernativa, pero si hablábamos de Sánchez Sánchez era abogado sí. y un abogado <ríe> no era como hoy que va a la UAS o a qué sé yo y si ese abogado un hijo de Machepa pero si era abogado eh, tú puedes imaginar de que no era un hijo de Machepa eh, Mella estuvo vinculado a ciertos sectores cortadores de madera del sur, pero así cuando comenzamos viendo cada uno de los miembros que integraron esa eh, latinitaria en principio eran personas vinculadas mayormente al comercio, eh, la parte urbana. Sin embargo, los grupos conservadores en su mayoría estaban vinculados a la actividad agraria, a los cortes de madera al, o al comercio, ¿no? aun cuando habían entre ellos también profesionales. Jesús María Valencia, por ejemplo, abogado, y que de paso estuvo al frente cuando se elaboró aquella constituyente. ¿no? Es decir que era una estructura más o menos a nivel económico, a esos niveles, de una sociedad, como hemos dicho, que dependía de quien tuviera el control, en un momento dado era este entonces nosotros pasábamos a ser prácticamente dependientes de lo que se hiciera a través de la estructura de comercio, de Haití eh, pero en otro momento era con España, y en otro momento era a, a través de algunas colonias, incluso en un momento, con anterioridad, hablando con anterioridad, cuando esto cayó en manos de lo que era todavía una colonia, la colonia francesa, nosotros dependíamos de la colonia francesa. O sea, ustedes pueden ver con, y así lo puede ver el eh, la, la pueblo llano para que lo entienda mejor, que nosotros casi siempre dependíamos de quién fuera su amo y señor. Eh, y en ese momento la cuestión no era ajena a ese qué hacer. Eh, Haití, que había proclamado su independencia y que después fue reconocida esa independencia, pues establecía relaciones tímidas de comercio. 1804, no sé eh, Sí, 1804, pero que posteriormente, cuando ya Guayere asume el poder y logra unificar a Haití, se había dividido en la República del Sur, la República del Norte, con Christophe y Petión, efectivamente, y él la unifica, pues logra que se le reconozca la independencia, pero... Todos los países decían: si Francia, que fue el país seleccionado, no lo reconoce, nosotros tampoco. Y si no reconocían la independencia, ¿qué actividad de comercio iban a hacer? Y si nosotros pasábamos a ser parte de Haití ya, en el proceso de la unificación, entre comillas, como se señala, entonces, ¿de qué nosotros vamos a depender? De lo que Haití, por donde Haití pudiera hacer la actividad de comercio. Entonces, esa clase que estaba aquí, que se dedicaba al comercio, era un comercio a ese nivel. No podríamos decir de una estructura del gran comercio, personas altamente enriquecidas, sino más o menos una clase media, podríamos decir de una sociedad de la que giraba en el mundo en ese momento. Permítanos eh, un, un segundito, ¿verdad?, para ir a una pausa comercial y luego retornar con este interesante conversatorio. Vamos a ver entonces cuándo llega Sánchez la presidencia de la Junta Central Gubernativa cuando entonces llega Pedro Santana y todo lo que pasó en lo adelante vamos a una pausa y en breve retornamos Estamos de vuelta en este conversatorio con el profesor Gervasio de León, con quien estamos conversando sobre la Junta Central Gubernativa, lo que nosotros hemos llamado aquí la primera forma de gobierno de la República Dominicana. Gervasio, a propósito de la Junta Central Gubernativa, ¿cuáles fueron entonces esos primeros miembros? Ya usted dijo que el primer presidente fue Tomás Bobadilla, pero ¿quiénes fueron los primeros miembros de la, de la Junta Central Gubernativa? fíjate, esa primera junta central gubernativa que quiero reiterar estuvo integrada por conservadores y trinitarios sí. con el dominio mayoritario de los conservadores tuvo un presidente que fue Tomás Boadilla un vicepresidente que fue este Manuel Jiménez Manuel Jiménez era, era de los trinitarios, trinitarios y tuvo ocho vocales y un secretario el secretario fue Silvano Pujol ¿Era eh, trinitario o liberal? Era ya del, del grupo de los conservadores. Conservador. Entonces tenemos otro que me voy a permitir incluso leerlo. ¿Por sí, qué sí. leerlo? Y vamos a ir diciendo a si era ah, trinitario, ya, y así, liberal o era conservador. Fíjate, Francisco Javier Abreu estaba vinculado con los trinitarios. Félix Mercenario, con, vocal, con los conservadores. Carlos Moreno, con los conservadores. Francisco de Rosario Sánchez, pues lógicamente, sí. de los trinitarios, vocal. Eh, José María Caminero, también de los conservadores Matías Ramón Meña sí, Italia. Mariano Chavarría con oh, los conservadores y Silvano Pujol que hay muchos que los indican él estuvo en el acto del de 27 de febrero el, traucazo. el traucazo ahí. porque hay que señalar que ahí debieron asistir de alrededor de unas 160 personas pero algunas se metieron en miedo pues no fue el número que asistió. Sí, incluso se dice que estando ahí, muchísimo como que comenzaron a irse que, sí. que el trabucazo se iba a lanzar a las 12 de la noche y, y, hubo que, y que hubo que adelantarlo. Así es. Y fíjate que, Sí, porque debe ser 28 años, Exactamente. Y fíjate bien que, y es bueno porque hay gente que son inquieta, lo que quieren saber hasta los nombres de quienes estuvieron, solo tienen que buscarlo en José Gabriel García en el tomo 2. Ahí están los nombres de los que asistieron allí. Qué importante. Pues bien, entonces, cuando hablamos de esto, eh, de, de, de esta relación, de estos que participaron, hay que dejar claro que hay historiadores que incluyen otros. Pero José Gabriel le decía que es un testigo que se quiere ocular y que una persona que recoge las informaciones de primera fuente, pues plantea esta línea. Debo aclarar que el caso de. Mariano Chavarría aparece con un Manuel Echavarría. En José de García aparece Mariano Echavarría. O sea que el nombre aparece con doble. Este, esta es la realidad. Ahora bien, si nosotros tomamos esa relación así, nos damos cuenta que apenas había cuatro trinitarios. Eran, eran minoría. Eran minoría porque los otros siete eran conservadores entonces todas las decisiones que pasaban eran las decisiones que promovían los conservadores y ya hemos dicho que era lo que los conservadores que querían, que esto se le entregara a Francia que se buscara el protectorado francés ¿no? y ese era el tema del momento llevaron hasta la saciedad a los tritarios porque independientemente de que el 15 de marzo Duarte llega, la misma Junta le terminó y mandó una comisión a buscarlo, a Cunasada. Independientemente de eso, vinieron fricciones. ¿Por qué? Porque una forma de esa Junta conservadora deshacerse un poco más aún de los Trinitarios fue cuando le asignó una serie de funciones, aparte de esos Trinitarios a Sánchez lo designaron gobernador de Santo Domingo, a Mella, delegado y jefe militar en el Cibao. ya lo tenía en el Cibao. y la Junta se reunía de urgencia, porque hay acta de eso que se estaban. con mayoría, pero qué le hacían la mayoría, los conservadores. Los conservadores. Entonces, a propósito de que los conservadores eran mayoría, ¿cómo llega entonces Sánchez, que era trinitario, liberal, a la presidencia? Exacto, qué bien. Fíjate, ya los trinitarios estaban ateados porque el tema del momento constantemente era el protectorado francés. Entonces, los trinitarios votaron por un golpe de Estado dieron en junio un golpe de Estado y desplazaron a los conservadores. Y Sánchez asume la presidencia de la Junta Central Gubernativa, sería la segunda Junta Central Gubernativa eh, que surge a propósito, la dirige él y pasa entonces todas las demás estructuras. Duarte asume, bueno, como lo había designado a su llegada, la jefatura militar. Porque en principio el jefe militar que eh, determinaron al amparo de lo que decía la Junta Central Gobernativa a José Joaquín Puello. entonces Duarte pasa a dirigir esto ahora qué ocurre que había un titán que había participado en el proceso y había participado también en lo que ocurrió en la puerta de la misericordia y era Pedro Santana y a Pedro Santana le habían dado los poderes militares para el sur, juntamente con Antonio Luguergen y otros patriotas. Entonces, ese Pedro Santana era quien le iba a echar un pelo <ríe> al sancocho. Sí, el jamón es sancocho. Al... es para no el, decir otro, ¿cuándo ¿cu llega Pedro Santana a la presidencia de la Junta Central Lula? Así es. Pedro Santana se apoya en, una, en los sectores conservadores, incluso en ah, un sector okay. de, de la Iglesia Católica, increíble, y parte de la estructura militar, y sobre todo al asum, asumir Duarte, la jefatura militar, Duarte quiso que las cosas se hicieran como debía ser. Y después que arrancan lo que pues fueron las batallas por la guerra dominico haitiana arrancaron por allá desde la maría de la maría eh, por el sur y en eh, uno de los acontecimientos más importantes de marzo 19 de marzo en Nazua, duarte tenía una visión de que debían arrematar pero santana no llevaba el paso de la tortuga porque tenía sus intenciones de ir ganando terreno entonces una vez que se produce el gobierno que surge con la nueva junta central gubernativa encabezada por Sánchez y los Trinitarios Pedro Santana queda en su jefatura militar en el sur y es desde allí que se apoya una serie de sectores conservadores marcha sobre Santo Domingo desafía al propio Duarte y viene y da un contragolpe en julio da un contragolpe desplaza a los Trinitarios acusa a los encabezado encabezados por Duarte sí. de traidores a la patria los manda a la, a la, primero lo apresa y después lo manda al exilio casi todos acusados de traidores a la patria oiga qué traición porque ellos no estaban porque esto se enajenara porque esto pasara a Francia o quien fuera sino que se creara un estado libre, soberano, independiente como lo había concebido el propio Duarte ¿Cuándo entonces deja de existir ya la Junta Central Gubernativa y se pasa a lo que es ya el gobierno formal? Oye, pero qué importante, porque tú va una detrás de otra, <ríe> y qué importantes son. Y que hay que seguir el mismo orden cronológico. ¿verdad? Oye, sí, sí, la Junta Central Gubernativa lleva, sigue en el ritmo, en el gobierno, hasta tanto se crea, surge la Constitución Política del Estado, que fue en noviembre. Un 6 de noviembre en San Cristóbal y es el 13 de noviembre cuando esa misma Junta Central Gubernativa le toma el juramento a Pedro Santana sí. y le pone en su mano la constitución. Presidente, vote la constitución. O sea que la gente tiene, maneja un error de que fue el día 11, que fue antes que se promulgó la constitución. La Junta Central Gubernativa no tenía facultad constitucional para promulgarla, es después que ya hay un presidente constitucional que la vota, la promulga y ya se va a gobernar en función de esa constitución del Estado que surge, repito, el 6 de noviembre de 1844 pero hay un detalle ahí, Gervasio, que es bueno eh, resaltar en principio cuando se le pidió a Pedro Santana eh, que promulgara la constitución, él se negó Así. Porque decía que la Constitución no le daba poderes, entonces exigió ¿verdad? Que, que en esa Constitución eh, de 1844 fueran incluidos eh, poderes eh, ilimitados para él, en los cuales podía hacer, si se quiere, lo que, lo que le viniera en gana, como Así se dice. Eh, cuéntanos de eso. Sí, incluso porque esa Constitución estaba elaborada en gran parte siguiendo el proyecto de Constitución del Parte, en gran parte, no es en todo y era una constitución muy liberal sí. entonces Pedro Santana se inventó a través de esos abogados que hemos dicho ahí tienen a tomado Badilla, un artículo el artículo 210 que debía agregársela a la constitución y que le daría poderes excepcionales para actuar en momentos en situaciones y a nombre de esos poderes excepcionales fusiló a María Trinidad Sánchez, Antonio Dubería, es decir, todo lo que hizo. Fue apoyado en ese artículo y todas las medidas que adoptó. Claro está que con ese artículo no es que los constituyentes de manera voluntaria dijeron sí, vamos a hacerla así, sino que fue impuesto. Pero Santana mandó una fuerza militar y fueron a San Cristóbal y el propio Tomás Bogadilla lleva el documento mire hay que agregar esto y es un artículo se le agrega a la fuerza a esa constitución que la hace antidemocrática pierde la esencia democrática que tenía, tal como se había originalmente concebido pero entonces los dominicanos celebramos esa constitución la de 1844, aunque fue la primera pero fue una constitución no democrática, no cree usted que deberíamos celebrar quizá otro, otra constitución independientemente de, de ese inicio partiendo de que fue viciada. Sí, sí, sí, bueno, podríamos decir que se celebra porque fue ahí donde nace la constitución política del Estado, Muy bien. independientemente de, de su carácter. Correcto. Y Ya en la parte final de este interesante conversatorio, Gervasio, preguntarle con relación a la Junta eh, Central eh, Gubernativa, te ha dicho que gobernaron normalmente en aquel, en aquel momento los conservadores. ¿Quiénes han gobernado la República Dominicana en todos estos años? ¿Los liberales o los conservadores? Mayoritariamente los conservadores. Entonces la, el, el, el proyecto de Duarte no ha surtido tantos efectos. Así es. Es una deuda que tenemos todos los dominicanos con el proyecto Duarteano y los O sea, no nos hemos dado ese proyecto en sí, en lo cual podamos decir somos verdaderamente libres, independientes, soberanos de cualquier injerencia extranjera ¿Entiende usted que actualmente con la situación que se está dando específicamente con Estados Unidos estamos volviendo a ser una nación subyug subyugada y servil? Son un poco servil porque fíjense bien que muchas veces aparece lo que debía ser el libre comercio, por ejemplo. Y no se da de todo así, se manipula. Usted no puede negociar con China porque ocurre tal cosa. Exacto. Si lo van a hacer con China, tiene que ser en función de esto. Entonces, no tenemos ninguna soberanía económica. El hino nacional de la República Dominicana tiene una estrofa que dice que, que ella será destruida, pero sierva de nuevo. Jamás. Jamás. ¿Somos los dominicanos siervos de los estadounidenses? Quizás yo no podría decir tanto, pero por lo menos eh, vivimos con cierta sumisión hacia los Estados Unidos. Y cuando no hemos querido hacerlo, los resultados se ven. Recuerdo lo que pasó en el 63, con el gobierno democrático del de sí. profesor Rombos. Porque él dijo, bueno, yo hago estableco relaciones con quien sea, y comenzó una serie de proyectos importantes, incluso con países europeos, y esto y le acusaron de comunistas y sí. terminando dando un golpe de Estado y efectivamente los Estados Unidos metieron la nariz hasta el fondo en esos asuntos. El ¿Gervasio un mensaje final en este mes de la patria? Exacto, este, exhortamos que así como ustedes la escuela los partidos políticos la sociedad en sí pues trata de trabajar para la formación de los jóvenes, crear conciencia y que tratemos de emular aquel sabio principio que estableció nuestro Patricio Juan Pablo Duarte que trató de hacer de esta una patria libre, soberana, independiente de toda injerencia extranjera que se llamaría República Dominicana que nosotros podamos eh, ante la ausencia de esos principios, rescatar esos valores, que tenemos un compromiso con el pueblo dominicano y con los que han derramado sangre por la libertad, comenzando con Juan Pablo Duarte, que fue un sacrificado sin necesitarlo en términos personales. Así es, muchísimas gracias al profesor Gervasio de León, ha sido un honor tenerle con nosotros en este conversatorio sobre el momento histórico del el primer gobierno, la primera forma de gobierno de la República Dominicana, lo que fue la Junta Central Gubernativa. Usted siga disfrutando de este interesante contenido que hemos preparado aquí en Telenor, el mes de la patria, honor y gloria. Hasta una próxima ocasión.